Academia más, curso Exacer Colbash. examen Colbash. un solo examen, para adultos de 18 años o más, calendario 1, 2022, colegio de Bachilleres, iniciamos, convocatoria 2022, convocatoria 1, curso con Ceneval Comipens, inicio 15, 16, 17 de diciembre de 2021, inicia la convocatoria, inscripciones abiertas del 3 al 15 de enero de 2022. Inicio del curso, o inicio de los cursos, 17 de enero del 2022. El curso Exacer Colbash, curso del Colegio de Bachilleres, es para personas de 18 años o más. Incluye guía de estudio, examen de simulación, Google Classroom, cuestionarios Cajús y Quizlets, curso presencial online y semipresencial, videotutoriales, PDFs de todas las materias, sesiones online y taller de matemáticas más. Taller Premium Más. El examen se presentará el, día, el mes de septiembre de 2022 y el resultado se obtendrá el octubre de 2022. El examen exacer Colbach. El examen puede ser presencial y online. La opción del curso de 3 al 15 de enero será de 0 pesos si te inscribes durante este periodo o antes. El pago mensual será 950 pesos mensuales, son 7 pagos. A lo largo de la luz. Academia Más curso Paul Bash. WhatsApp 55 38 36 66 Academia Más